La revolución del urbanismo es posible y es cuestión del presente. El nuevo doctor honoris causa, por la UPV, el arquitecto urbanista Antonio Font, ha reivindicado la importancia de la universidad para impulsar esta disciplina. Reivindicar, por tanto, el urbanismo social y académicamente, tratando de darle un nuevo impulso, volviendo a legitimarlo como instrumento y arma potente para el progreso de nuestra sociedad, en el respeto al territorio y a la ciudad como patrimonio colectivo e invitando a su renovación disciplinar y profesional desde una posición ética, de compromiso con las nuevas situaciones y la voluntad de afrontar los problemas reales de nuestro entorno. Antonio Font es un catedrático referente en las Escuelas de Arquitectura de España en cuanto a docencia e investigación en urbanismo y ordenación del territorio. Fue Premio Nacional de Urbanismo. En Barcelona ha dirigido diversos proyectos urbanísticos y es el autor del Paseo Marítimo de la Villa Olímpica. Los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, Javier Pérez de Igualada y Enrique Jiménez Valderes, han sido los padrinos del nuevo doctor Honoris Causa. El profesor Font Yarellano jugó un papel clave en la creación del Departamento de Urbanismo de esta universidad. Quiero desde aquí agradecer al Departamento de Urbanismo la acertadísima decisión de proponer al profesor Font Yarellano como doctor honoris causa. Esta iniciativa ahonda más en la excelente y fluida relación y colaboración que desde siempre hemos mantenido la UPV y la UPC. En su discurso, el rector ha hecho referencia también al anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español y ha solicitado un mayor debate en el ámbito universitario. De hecho, el texto pierde su aparente flexibilidad cuando trata aspectos clave que ponen en riesgo la gobernanza y la neutralidad y autonomía universitaria, aspecto este último consagrado por la Constitución Española. No puedo dejar de decir que es preocupante y que espero... Que estos aspectos mejoren a lo largo de la tramitación de la ley. En el acto de investidura celebrado en el Paraninfo de la UPV, se ha investido también a los nuevos doctores y doctoras y se han entregado los premios extraordinarios de tesis doctorales.